Bueno, creo que la primera pregunta es de Carlos. ¿Cómo le explicaría que es un juego de rol a alguien que en su vida ha tenido contacto con este gran joven? ¿Sabes que eso es algo que tuve que hacer el martes? Ese clases de inglés y... Explicar a la profesora qué hago en mi tiempo libre. Eh, le que está el canal de rol y que ya no, no entendía qué eran los juegos de... Rol. Entonces, le dije que era... Primero le dije las palabras complicadas Tipo, es una actividad cooperativa para crear historias Y ahí dijo, mmm, suena extraño y El término ese sonaba extraño Entonces, en vez de decirle exactamente qué es, le fui explicando con ejemplos Ella me mencionó que leyó Game of Thrones y le dijo, bueno Le eh, expliqué qué, qué hacen los jugadores Ella sería uno de los personajes de Game of Thrones y así fuimos de a poquito creándole a ella el concepto con ejemplos para mí es mucho más fácil eh, llevar a una persona al entendimiento en base a, a ejemplos de pasados en lo que ella sepa que eh, decir una, una frase todavía tal vez haya alguna no, no me sale a mí eh, una frase que define la actividad de juegos de red ¡Hey! Nota, ¿cómo estás? Grande, ¡Gracias por el sub! Así que Va por ahí, para mí, sí, es una actividad cooperativa de creación de historias, pero hay, hay mucho, mucho más Y, y no, no es tan... no es tan... tan serio, no, es como vamos a pasar un rato hablando estúpido. Eso y pasa, está bien Lo que sí, a la profesora de inglés le encantó, le, no podía creer que, que estuvo toda su vida es que estuvo toda su vida sin conocer los juegos de rol porque ella le encantó lo que le expliqué. Que está un juego basado enteramente en la imaginación y en la comunicación. No lo podía creer. No lo podía creer. Estaba, estaba totalmente sorprendida y ya quería jugar. Ya quería jugar. Eh, así que le pasé el canal y le dije, mira, mira, acá hay de todo. <risa> un montón de información. Eh... Cierto, Chester. <risa> Le pasé el canal, hay un montón de información y lo que tuve que hacer fue ponerle un video de nosotros jugando y le tuve que ir explicando eh, así, que así, que era lo que estaba pasando en cada momento. ¿no? Y... Eh, de a poco le fui desarrollando, bueno. Fue encima de la última partida que jugamos de DD, que eh, estuvo re buena, fue una persecución, fue una investigación. Así que pasó, pasó realmente de todo. Eh, en esa partida. Y la profesora no podía creerlo de qué se trataba y pensaba que... Los juegos de rol eh, no eran improvisados, es decir, que todas las personas en la mesa tenían un libreto. Dije, no, si alguien tiene algo preparado probablemente sea la persona que se encarga de dirigir el juego, se el árbol, lo que se yo, como para presentarle una aventura al grupo. Los demás interpretan en el momento a su personaje como le salga. Y eso fue todo. Cada vez iba abriendo más los ojos, cada vez que le... Eh, cada vez que le explicaba un poco más de lo que eran los juegos de rol, se le abría más los ojos Así que el martes, vamos, tengo clase de nuevo, vamos a ver qué, qué dice Pero bueno, volviendo, para mí es más fácil explicar con... Eh, con ejemplos en base a lo que la persona sepa De hecho, es escorro eh, Dice, el nombre de la campaña de Jardín de los Presentes ¿Es por el disco de Invisible o solo es una gran coincidencia? Lo es <risa> eh, Es por el disco de Invisible Lordi es un... Voy a arriesgar a decir que tiene, que tiene mucho cariño de toda esa música y esconde muchos detalles así en las cosas. ¿eh? A los presentes es, es por el disco. Pero hay otras cosas también. Por ahí encontrás por ahí alguna referencia más. Y son todas. Claramente. A propósito. Bien, esta, esta pregunta me gusta. Capitán Bardo. En la llamada de Tulu, séptima edición, al momento de armar un investigador se elige una profesión que viene aparejada con el crédito o el rango de crédito, que se representa con un intervalo x. ¿Cómo se determina el credit rating o el crédito? vamos a leerlo no. como dice como puse la regla de crédito de D de de quinta edición <risa> eh en vez de la llamada, no? una cuestión de costumbre bien el... para cualquiera que no sepa, el crédito es más o menos cuántos bienes o cuánto... cuánto di dinero tiene el personaje en su bolsillo y de ingresos mensuales o etc la regla rápidamente Bien, cuando vos tenés el rango entre tanto y tanto, lo que te dice es, vos después podés gastar puntos para incrementarte crédito entre esos valores. O sea que el valor básico es el, el inicial del rango que te da, por ejemplo si es 40, empezás con 40 y después podés sumarte puntitos para moverte dentro de ese rango de crédito y mientras más tenés más plata o más dinero o más bienes va a tener tu personaje esta es una, una regla súper extraña que tiene este juego pero convengamos que el sistema es súper extraño porque es súper viejo corro. ¿Cómo manejarías el hecho de que en la mesa surjan ciertas discusiones por un jugador con un personaje full carisma que quiere ser la cara de la party en todas las situaciones interactivas? teniendo en cuenta que el resto de la party tiene menos carisma que un casco hay eh, algo importante, esta es una frase que escuché a un DM, que ahora no me acuerdo quién era Pero decía que, para una persona que sabe rolear y tiene mucho carisma Todos los NPCs son objetos mágicos Porque lo van a ayudar a conseguir algo, sin, casi sin ningún tipo de complicación Es algo que hay que hilar finito, ¿no? hay que tener mucho cuidado Ahora, eh, el tema de las discusiones que dan entre el grupo, tal vez hay, es, hay que charlarlo más afuera del de lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, che, siempre que llegamos a esta parte, pasan estas cosas. ¿Por qué? <risa> en, en, una, en una situación fuera de juego donde todos pongan su, su decisión, ¿no? Ahora, también lo pueden rolear en el juego. Si esta persona, que está constantemente hablando, quiere hablar, interrumpir al bárbaro Yo creo que el bárbaro está en todo su derecho de reaccionar pegándole una piña oh, un poquito, no una piña, no un poquito El equivalente que considere correcto um, Porque también tenés que... Toda, toda esa intensidad que el jugador transmite a su personaje en el juego También lo van a recibir los, otro, los otros personajes Y tal vez no tengan ganas de pasar por esto entonces ellos mismos pueden rolear que están cansados de esta situación incluso pueden tener una situación en rol de decirle, hey pará un poquito, estamos todos jugando, estamos todos acá eh, a veces quería hablar otra persona o nos está metiendo más en problemas de lo que queremos o siempre terminamos presos por tu culpa cada vez que abrís la boca, etcétera eh, otra detallidad de charlarlo afuera y veo que hay un problema en, en, en el grupo en general si es algo de rol, trataría de que lo, lo lidien jugando rol. Preguntaría a ellos... Eh, te preguntaría incluso a ellos, entre entre momentos, ¿qué está sintiendo el personaje, no? Che, ¿cómo se siente tu este personaje ahora que fue interrumpido por...? Y que explique el jugador cómo su personaje se va sintiendo. Así, todos ponen más o menos en perspectiva qué está pasando. Y de hecho, es una buena manera de que teoricen más con los personajes. Bueno, como jugador me pasa que quiero tener en cuenta muchas cosas y medio que me siento que pierdo, que pierdo del momento por perseguir mi historia. Un consejo sobre cómo llevar mi personaje, un personaje ligero, pero no descartar mis intrincados objetivos personales? <risa> Está bueno esta, esta pregunta porque eh, creo que es un, un... digno de un personaje complejado es esa de... Yo tengo mi propia vida, pero está todo ese fuego allá alrededor de las casas. Tengo que ayudar a la gente también, ¿no? Eh, es una de esas cosas que hay que saber llevar. Vos querés percibir tu historia, pero no ser intenso y molestar a todos los demás todo el tiempo con... Eh, con que querés hacer tu historia. Tal vez podés llevarlo de a poquito. Hablar con el DM sobre cómo... ¿Cómo querés avanzar un poquito también con tu historia personal? Y considerar que en algún momento tu personaje está cansado, tal vez, de seguir todo el tiempo esto, sí, de ir a buscar la historia de él, el background, qué sé yo. Y quiere distraerse un rato, y bueno, hay que matar esos trajos que están robando los caminos. De paso, ayudas a la misión principal y suena como una manera de. de distenderte de lo que buscas O al revés también. Otra buena manera puede ser involucrar a los demás en tus misiones personales para que eh, todo el grupo también juega un poco lo que vos estás jugando y no... que no se vuelva algo solo single player se juegan todos a la vez, ¿no? Deor Debbie. ¿Cómo diriges una colonización? cubrir una tierra nueva, establecer un asentamiento y edificar un reino le estoy dando mucha libertad, originalmente eran piratas Esta eh... es una buena pregunta es una buena pregunta porque sería tipo, cómo construir esta campaña no de colonización yo creo que hay que hacer énfasis en la parte de los nativos del lugar y la comunicación que tienen con la gente que... Creo, tal vez alguien puede enseñarle a hablar el idioma que ellos hablan y puedan tener una comunicación medio complicada pero eso es gran parte de la comunicación, de la, de la colonización, ¿no? que los colonizadores ...te hagan entender. Suele ser por medio de la violencia, pero es importante que hablen el idioma también. Yo trataría de ponerle mucho énfasis a esa parte, sobre todo al principio. Y después, bueno... Eh, también se, hay, hay muchos ejemplos, sobre todo en este lado del mundo... ...sobre el tema de la colonización. Eh, las enfermedades... ...formaron gran parte de de la colonización, tal vez te puede servir como como ayuda para... esperarlo es... es bastante amplio el tema Gordura más uno como un, de... Él, como un DM hace una pregunta influyente mucho en los jugadores por ejemplo, en vez de decir ¿qué desean hacer? preguntar ¿de qué eran sus personajes? ¿o crees que es una manera de manipular del DM? Una, es una buena pregunta para mí no hay que descartar ninguna de las dos como DM, a veces vos tenés que manipular un poco lo que está pasando A veces tenés que vos buscar con más detalle la, la respuesta que querés En este caso, vos querés saber de qué están hablando los personajes Cuando te dicen los personajes... bueno, vamos charlando por ahí, bueno, ¿de qué hablan? Ellos te tienen que decir de qué hablan Pero a veces necesitas saber qué es lo que quieren hacer Porque a veces están en medio de la acción y tienen que hacer algo al respecto Entonces... No descartes ninguna de las dos, de hecho hay otras preguntas, por ejemplo, qué está pensando tu personaje, qué siente tu personaje Y, y estas preguntas vienen en detalle, Le van a dar más, te van a dar más información a vos y al resto del grupo sobre ese personaje en concreto o, lo, o los demás o el grupo entero Con todas herramientas, a veces hay que manipular un poquito para sacar la respuesta que vos querés eh, solo, solo en pos de que el grupo la pase bien Pero está bueno lo que decís, porque el cómo el DM hace la pregunta influye mucho, porque a veces es, es muy posible dar mucha información haciendo una pregunta, eso es re posible, sobre todo cuando estás interpretando un NPC que, que no es estúpido para nada y sabe llevar a cabo una conversación. Una persona así hace preguntas con mucho cuidado, alguien más con menos preocupaciones tal vez no, no le molesta hablar o preguntar así nada más. Bueno. ¿Cómo tomas notas en una sesión presencial? Siempre se me pasa. Suelo tener buena memoria y anoto después de jugar. Pero algunas cosas se me pasan. ¿Tenés algún sistema, prioridades? Siento que tengo el juego para tomar notas cuando lo hago. Bueno, como jugador no tengo idea cómo se hace. Como jugador no sé. Eh... Pero como DM, trato de... de. No. Yo siempre le doy muchos momentos a los jugadores para que hablen entre ellos, para que tomen decisiones en el grupo. En esos momentos son los que yo tomo nota. Los escucho, pero anoto Y no me anoto tipo el testamento de, de esta palabra, no Lo que yo me anoto son las cosas que a los jugadores les pareció interesante O un detalle que yo necesito para la próxima semana. Nada más Con eso es todo Todo lo que sigue lo relleno después en mi casa yo con lo que me acuerdo Y si me olvidé algo, me olvidé algo <risa> eh, Pero eso es lo que hago Nota Hablando de M malo, ¿cuáles son las costumbres que menos te gustan de los jugadores, mecánicamente y en la mesa? ¿Como estar todo el rato con el cel o prestando poca atención? A mí me... me más allá de que me molesta, me duele cuando los personajes están Eh. Cuando vos presentás un conflicto con un NPC y los, los, la respuesta que tienes es... Ah, bueno, pero a mí no me afecta. O tipo... Tienen que llevar algo, una caja, a otro lugar, y qué sé yo. Vio gente en el camino. Y, y les dicen, bueno, trajiste la caja, pero mataste a toda esta gente. Y que te digan, ah bueno, pero vos me dijiste que traiga la caja. Esa, esa, esa falta de interés. Me mata. Porque. Como que no les, no les importa. Tal vez estén roleando así su personaje. Pero es feo. Como que cuando estás jugando 2DM y te responden de esta manera. Sentís que todo lo que haces es muy poco. Todo lo que haces. Es muy poco. Nunca vas a estar a las alturas de las expectativas o nunca vas a sorprender a estas personas de ninguna manera Porque siempre te responde con esa... Ah, bueno, sí, que eso. Sí. A mí eso me re molesta, creo que es uno de los vicios, de los peores vicios que puede tener un juego Prefiero a alguien que esté con el celular a alguien que me ignore así, o, o esté desganado jugando Carlos ¿Cómo enfrentarte a que tus jugadores te digan, es que otro DMs si sí me permiten eso o mi anterior DM hacía diferente, o... no voy a DMs streamer que no sean esto sino aquello esto es un problema fuera del rol, esto es un problema que, la, que, que hay que charlar con la persona y decirle Bueno, mirá, cada, cada vez me va a tener su estilo, esto, de esta manera la que estoy resolviendo yo Yo sé que puede haber una infinidad de opiniones allá afuera, pero yo lo estoy haciendo por una razón Confía en mí estoy haciéndolo para que la historia sea interesante, para que la aventura sea copada Para que ustedes la pasen bien Puede pasar de todo allá afuera, pero estoy tratando de que ustedes la pasen bien ahora de esta manera Y tengo una razón, Créeme. Y, y si insiste en eso, no hay mucho más para hacer a veces, a veces una persona llega a una mesa con expectativas muy altas o muy extrañas O muy alejadas de la realidad y es por ejemplo el efecto Matt Mercer Que un montón de gente nueva empezó a jugar Y pretendía que todos dirijan de la misma manera que dirige Matt Mercer Es muy bueno dirigiendo eso, es innegable Pero no es el estilo que tiene todo el mundo Y tal vez haya gente que no le gusta ese estilo y... eso es lo que pasa No importa que... Y si vos como DM tenés tu estilo y querés dirigir de una manera Que para vos es importante Hacelo, y mantenete ahí No importa que el resto de los streamers... No importa nada, ni, ni, ni los consejos que estoy te dando ahora No importa para nada, vos tratá de mantenerte en tu lugar Y desarrollar tu propio estilo y demostrarle a los demás Que vale la pena seguir la aventura en la, de la forma que la que vos estás haciendo porque vos te vas a preocupar porque ellos las pasen bien. Un momento único que están compartiendo, traten de que salga bien. Espero que se solucione, porque es terrible que te digan eso. Si, si lo consideran hacer, es terrible. Bien. Te voy a responder una pregunta. De un ¿Cómo sería un dungeon perfecto? Quiero que me expliques cuáles serían las trampas, pasadizos, tipos y cantidad de monstruos, voz final y tesoro. Bien. Obviamente que no te voy a responder cómo sería el dungeon perfecto. voy a guardar para mí. Pero te voy a dar una aproximación. El dungeon perfecto, entre comillas, en cuanto a trampas, monstruos y demás, tiene que ser... Un lugar en el que los jugadores tengan que ir sí o sí. Sí o sí. Y que ya la puerta sea molesta. Como que cada vez que la abren se cierra y los empuja para afuera. Si se encuentran un pasadizo secreto, mentira, vuelven a la puerta inicial. En lo posible que tenga algo así de 25 habitaciones con diferentes pasillos que suben y bajan, que se conectan con otros portales, trampas que se reactivan solas, no, no solo que se desactivan. Y nada eso de. de. Voy a desarmar la trampa. No. ponerle, tra Poner una trampa a las trampas. Si alguien desarma la trampa, se activa la otra. Porque nadie va a desarmar mi trampa ni. Ostros, cantidad, etc. Eh, es importante saber qué juegan tus personajes porque probablemente tengan, qué sé yo. Resistencia a los daños. Bueno, si tienen resistencia a los daños, le das debilidad a los daños. Tienen resistencia o inmunidad a daño veneno, pones monstruos que hagan daño eléctrico. Eso es súper importante. No importa, para nada, para nada, que estén jugando los jugadores. Voz final. No hay un solo voz final. Hay múltiples voces finales. Cada, cada habitación tiene un voz final. Si ellos quieren llegar a la, a la última habitación, a la número 27, tienen que atravesar 27 voces, por lo menos. ataca cada habitación como si fuera un pequeño dungeon. Y que en el combate haya trampas, así es difícil moverse por el terreno. Súper importante. Y en cuanto a tesoro... El tesoro va a ser cofre con un papel que diga que... Eh, algo como... Lo que estaba buscando era la amistad, o el tesoro al final era la amistad, o, Eh. La princesa está en otro castillo... Todas buenas ideas. Nunca, nunca... Pede tesoro por estas cosas. ¿Van a lootear de los monstruos? Tal vez ese será el tesoro. Y esto es una cosa que siempre me planteé, digamos, ¿Por qué van a esconder tesoro en un dungeon con 27 bozos, O bosses. Pueden ser Yo me imagino que esas personas agarrarían los tesoros, se armarían y esperarían giles que pasen por la puerta. Ahí está. Ahora sí. Gracias por las preguntas, hubo un montón, estuvieron buenísimas, y fueron súper variadas, así que nos vemos el mañana, el próximo. Team. No se vayan, voy a dejarlos con el outro, y vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien así sin ir jugando, jugando, Chao.